Esta es una actividad organizada por eh, claves21.com.ar, con el apoyo de Earth Journalism Network, una red internacional de periodistas que trabajamos los temas de ambiente y desarrollo sustentable. Y esos son los temas que trabajamos en Claves21, todos los temas que tienen que ver con cambio climático, con el desarrollo sustentable, con cuestiones relativas al suelo, el aire eh, y, y, la, y los mares y ríos. Eh, cuestiones que hacen al desarrollo humano por supuesto y, y también nuestra propuesta no es solamente crear noticias y contenidos eh, de periodismo ambiental sino también generar actividades como esta actividades de involucramiento de otros periodistas que pueden estar interesados en, en realizar coberturas en temas ambientales en este caso del cambio climático y, y queremos ampliar ese tipo de cobertura, que más periodistas conozcan que hay un campo de desarrollo profesional que es el periodismo ambiental y que se puede ejercer como lo estamos tratando de ejercer nosotros, que hay muchos eh, interesados en eso y que hay experiencias en Argentina y en otros países de América Latina, entonces podemos compartir ese tipo de experiencias. Y esta actividad se propone eso, traer a alguien que está en lo más alto de la ciencia del cambio climático para compartir con ustedes, que ustedes puedan hacer sus preguntas, que incluso pueda servirle como fuente o como insumo para la construcción de algún artículo periodístico, más allá de, de las tareas del curso, eh, o como contacto a futuro, por supuesto. Eh, así que les agradecemos mucho la participación. Esta es una propuesta de, de claves21.com.ar, se inserta en un programa de capacitación online en cambio climático para periodistas, pero es una más de las actividades que venimos haciendo para promover el cambio climático y sobre todo eh, promover el conocimiento sobre el cambio climático y el periodismo ambiental en general con distintas actividades virtuales online tratamos de, de, de poder conectar a las personas con las herramientas que, que nos brinda internet eh, y que atraviesa fronteras y, y, y que puede ser de mucha utilidad para la difusión de la información y el conocimiento bueno yo sin sin más introducción eh, y vuelvo a agradecerles a ustedes y a la doctora Matilde Rusticucci, se las presento. Matilde Rusticucci es doctora en Ciencias de la Atmósfera y licenciada en Ciencias Meteorológicas, docente de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y una de las autoras del quinto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, el IPCC, con el cual ustedes ya tienen que estar muy interiorizados porque fue uno de los materiales primordiales de este módulo que es la ciencia detrás del cambio climático. Eh, bueno, yo sin más presentación y, y volviendo a agradecer la participación de ustedes y que se presenten ahí en el, en el pequeño espacio de chat, eh, les comento, la doctora Usticucci va, va a hacer una presentación, va, va a exponer su tema y luego de su exposición vamos a darle lugar a todas sus preguntas y consultas para que, para que ella las, las pueda responder. Eh, así que es, esos dos momentos tiene este, este evento. Eh, no quiero dejar de mencionar a, a mi colega, socio y amigo en claves21.com.ar, que es Fermín Cop, que está en el detrás de escena de, de este webinario, eh, viendo sus participaciones, tomando nota de, de sus consultas, e inquietudes y, y colaborando en todo lo que es la organización de, de este webinario. Eh, así que, bueno, sin más introducción, Matilde, yo ahora te, te cedo la pantalla para que vos eh, expongas eh, y, y desarrolles tu, tu conocimiento. Ok, okay. Gracias. gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos. Vamos a ver si vamos, puedo entonces compartir la pantalla ¿Cómo? y empezar a ver la presentación que por problemas logísticos va a salir en modo de edición, pero a ver, vamos a ver. Yo te perdí, pero ¿me escuchás? ¿Sí? Ok, arranco, yo no te escucho. No te escucho, okay. escucho vamos eh, para, para que no se definiera no con, con tu audio, pero sí, se escucha perfectamente. Ah, okay. ok, entonces arranco nomás. Ok, bueno. Bueno, acá está entonces la presentación, eh, vamos a empezar a hablar sobre el cambio climático, para lo cual obviamente vamos a necesitar primero eh, definir lo que es el cambio climático, el cambio climático, eh, una definición general para que todos sepamos de qué es lo del clima. Y cuando decimos clima, nosotros hablamos de un estado eh, estable, de lo que todos tenemos presente como tiempo, si mañana va a llover o no va a llover. El clima es una condición estable. El clima puede ser un clima polar, un clima tropical, un clima de latitudes medias, entonces una variación del estado del clima es el cambio de clima, decimos, decimos que tenemos pruebas estadísticas que lo pueden probar, o sea, yo puedo mostrar que hay un cambio, puedo saber que hay una temperatura que se midió hace mucho tiempo y ahora con el mismo instrumento que es comparable, o sea, que lo puedo identificar estadísticamente, y entonces es una variación del estado del clima medio o en la variabilidad de propiedades como durante largos periodos de tiempo, y nosotros largos periodos de tiempo decimos décadas, decenios o periodos más largos, cientos de años. ¿A qué puede deberse el cambio climático? Hay dos razones principales. Una, procesos internos, naturales o forzamientos externos... de años o de decenios. Eso sería un forzamiento externo. Una erupción volcánica la podemos considerar como un forzamiento externo, porque un, un volcán eh, que produce una erupción muy grande, muy intensa en los trópicos, produce un enfriamiento, por ejemplo, altera el clima, o por, lo, o por cambios antropogénicos, o sea, puede deberse el cambio climático a procesos internos naturales, o procesos naturales, o cambios antropogénicos, que puede ser que cambiamos la composición de la atmósfera o que cambiamos, por ejemplo, el uso del suelo. ¿Por qué va esto? Porque el primer concepto que tenemos que tener claro es qué es el efecto de invernadero, vamos a hacer un repaso para aquellos que lo sepan, el efecto de invernadero es el efecto que tienen algunos gases que están en la atmósfera, este es un esquema de la Tierra, la atmósfera, el Sol es la fuente de energía, emite su radiación, la mayor parte de la radiación es absorbida por el planeta Tierra, una parte es reflejada, pero la mayor parte es absorbida por el planeta Tierra, esta radiación es ultravioleta, es la radiación que nos llega, si nosotros estamos parados mirando al Sol, tomando Sol, pero ¿qué hace? El planeta, como cualquier cuerpo negro, toma esta radiación, calienta y emite, emite otro tipo de radiación que es infrarroja. Esta radiación que emite la Tierra hacia afuera, hacia la atmósfera, es la que es atrapada, por los gases de efecto invernadero. Entonces, esta radiación que es atrapada por los gases de efecto invernadero es la que nos permite la vida en la Tierra. Es por eso que cuando estamos más cerca de la superficie hace más calor que si estamos la de una montaña, porque nuestra fuente de calor real es la que emana el planeta Tierra. Entonces, los gases que están en la atmósfera, algunos de ellos, son gases que tienen este efecto de invernadero y calientan la atmósfera. Eso es lo que se llama efecto invernadero en la atmósfera. Por supuesto, eso es un esquema, el proceso es bastante más complejo, hay muchas interacciones largas, más nubes pueden ser más bajas, pueden ser más altas, eh, reflejar la radiación antes de que llegue al sistema, uy, se me fue todo el demonio, voy para arriba, perdón, perdón, perdón, esto está medio complicado decíamos esto, es un poquito más complejo. Pero vamos a ver un poquito de imágenes. Cuando uno piensa en cambio climático, le vienen ciertas imágenes a la mente, la primera imagen, y la más tradicional es esta, que es la de los osos polares que están sufriendo en el Ártico la disminución de su hábitat. El hábito polares que viven en el Ártico es el hielo que flota sobre el océano Ártico. Ese hielo es el que más ha sufrido, el que ha reducido su, su área a lo largo de los, los siglos. Es la primera imagen climática que no puede ir como vivían antaño, pero también nos viene en ese tipo de imagen. ¿Esto qué es? Es un glaciar tropical, o sea, está a la altura de los trópicos, en una montaña, esta es una imagen del glaciar en julio de 1978, sí, y esta es una imagen del mismo glaciar en julio de 2011. ¿Qué es lo que vemos? Claramente toda esta parte del glaciar ha desaparecido, se ha derretido y se ha creado un lago, se ha, se ha conformado un lago. Esta es una imagen que también siempre tenemos presente. Esto ocurrió del 78 al 2011, un glaciar es una gran masa de hielo que, tiene una dinámica, obviamente la temperatura disminuye eh, su volumen. Pero también tenemos imágenes de este estilo. Esto es 25 de enero de 2011, esto es 28 de enero de 2012, o sea, un año de acá hasta acá. Estamos en la Antártida, es un glaciar que está en la Antártida, que está sobre el océano, ¿no? entre, la, entre el, el continente antártico y el océano, y vemos que un año aparecieron en rayas este siguiente un desprendimiento, y esto es un gran iceberg que deriva por los océanos. O sea que vemos que en algunos casos el derretimiento es mucho más rápido. De un año al otro se puede desprender una gran masa que tenía 900 km cuadrados de superficie. O sea que el cambio climático actúa en distintas escalas, en varias escalas. Esta es una imagen, arriba, de un glaciar en el río Atuel, en la cuenca del río Atuel, en Mendoza, acá vemos el glaciar, en 1914, y acá vemos en 1980 y nada. ¿Cuál es el problema de esto? No es solamente que desaparezca una masa de hielo, sino que se desaparece toda la posibilidad de tener agua potable, o disminuye la, la posibilidad de tener agua potable en estas regiones que viven del agua potable de los glaciares. Bueno, como decía recién, ustedes saben lo que es el IPCC, pero yo les recuerdo, el IPCC es un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que fue creado por dos, naciones de las naciones Unidas, dos organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el IPCC son las siglas en inglés, inter es, como ven, es, inter es un panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Esto es que lo que sucede es que los gobiernos envían sus representantes, sus científicos representantes, porque ¿cuál es la misión del IPCC? La misión del IPCC es generar informes en forma periódica sobre el estado del conocimiento del cambio climático. ¿Qué es lo que es cambio climático? Es un grupo de trabajo de eh, que lo que hace es recopilar la información que está publicada en revistas científicas, que tienen un referato, entonces la misión de los eh, científicos que somos autores de los informes del IPCC es recopilar a nivel global toda la información que se sabe, que está publicando del, del, del cambio climático. El IPCC está dividido en tres grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1, que nos dedicamos a, a, la, a la firma, las bases físicas, dónde empieza el problema, cuál, a qué llamamos cambio climático y cómo lo podemos... Eh, estudiar, trabajo 1 por el 13. Estos resultados se basan los otros dos grupos de trabajo, el grupo de trabajo 2, que es impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático, que tiene estos dos volúmenes, este volumen es particular es regional y esto es sectorial y global, y el grupo de trabajo 3 que es el que habla de mitigación del cambio climático. Estos Tres grupos de trabajo publicaron su quinto informe, que es el que está vigente, a partir del 2013, como vemos acá, hasta el 2014. Luego se hizo, con estos tres grupos de trabajo, un resumen que se llama el reporte síntesis, que también es 2014. Toda esta información, ustedes saben, está publicada en la página del IPCC, les voy a borrar esto para que no moleste, en la página del IPCC, está de libre acceso, por supuesto los informes completos eh, están en inglés, pero de cada informe hay un resumen, resumen para tomadores de decisión, escrito en castellano, todas las lenguas y alguna otra más, eh, en particular en castellano, es un resumen que resume cada uno de estos tres informes, y el resumen del Synthesis Report también, porque ese resumen es el que los gobiernos adoptan en una sesión en donde se adopta palabra por palabra lo que son es esos resúmenes, en una sesión de varios días, en donde los gobiernos aprueban lo que está escrito. Y aprueba quiere decir, eh, bueno, nosotros autores científicos si hicimos un resumen, ¿se entiende lo que queremos decir? Si se entiende, ¿no se entiende? ¿Por qué pusimos este resumen? Porque imagínense que del informe, de cada uno de estos informes que tiene más de mil mil páginas, a un resumen que tiene 20 páginas, tuvimos que resumir bastante, entonces en esas sesiones los gobiernos adoptan el informe, y ese es el informe que después sirve de base para que los gobiernos eh, interactúen entre sí y eh, lleguen a políticas o regionales sobre el cambio climático. Bueno, entonces, entre estos tres grupos de trabajo voy a tratar de hacer un resumen básico, y tenemos que tener presente estos tres mensajes claves que tiene este informe del IPCC. Primero, la influencia humana es clara. Cuando decimos clara, decimos no tenemos dudas, está totalmente comprobado que el cambio climático es debido a la influencia humana. El segundo mensaje claro es, Cuanto más irrumpimos en nuestro clima, o sea, cuanto más eh, interactuamos con nuestro clima, nos arriesgamos a impactos graves, generalizados e irreversibles en algunos casos. Cuanto más el hombre interrumpe en el clima, irrumpe en el clima, más nos arriesgamos a generalizados e irreversibles en algunos casos. No todo, no va a explotar el mundo, solo va a cambiar el clima pero que cambia el clima genera muchos impactos en algunos lugares en reversión. Y el tercer mensaje clave es que Dios, para limitar el cambio climático, o sea, hay soluciones, hay propuestas, y se puede construir un futuro sostenible y más próspero. Estos tres mensajes están de estos tres grupos de trabajo y del síntesis. Entonces, vamos a ver algunos resultados. primero de la parte física en cuestión. ¿Qué es lo que sabemos? Decimos los, los humanos han influido en el clima, y es altamente probable que nosotros, humanos, somos la causa dominante del calentamiento, desde mediados del siglo XX. ¿Qué es este gráfico que tienen acá? Este gráfico que tienen acá, que tienen acá es la temperatura media global, o sea, la temperatura media global, anual, o sea, este valor es de, 18, de todo el de día, noche, máxima, mínima, un solo valor, de 1850 al 2012, porque acuérdense que este informe se publicó en 2013. ¿Qué es lo que vemos acá? Son promedios, anomal, lo que nosotros llamamos anomalía, o sea, es una diferencia con respecto a un valor medio, que podría ser este, que es en este periodo más o menos. Con respecto a este periodo, arrancamos, medio grado abajo, un poquito menos de medio grado abajo, sube, baja, sube, baja, hay una variabilidad interanual. A partir de 1900 vemos cómo sostenidamente esto fue aumentando sistema de años, entonces lo que vemos es que en el siglo XX comenzó un aumento muy significativo, que luego se pareciera que se hubiera detenido con una gran variabilidad, y luego remonta nuevamente un, un aumento significativo, a lo largo de los años, a partir de 1970. ¿Qué es lo que vemos entonces si hacemos un promedio cada 10 años? Lo que vemos cuenta, 2012, cada 10 años, vemos que cada década fue sucesivamente más caliente que la anterior, en las tres últimas décadas, desde 1850, y aumenta a un ritmo mucho mayor de lo que aumentando anteriormente, rápido, aumenta la temperatura. O sea, estos dos gráficos que les mostré recién son sobre temperatura. Ahora, ¿cuánto aumentó la temperatura? Este gráfico que les mostré antes es cómo cambió la temperatura. Ahora, ¿cuánto aumentó? Si nosotros tomamos una línea de 2012, esta, nos muestra que aumentó menos de un grado. Si nosotros tomamos un periodo anterior al siglo XX, digamos, el siglo XIX, y los últimos 10 años aumentó 0.78, o sea que más o menos, para que tengamos en mente, cuánto aumentó la temperatura, 0.8, 0.85 grados, en todo este periodo, desde 1880 hasta el presente. Esto es en la temperatura media global, Pero si nosotros miramos el planisferio, lo que se ve en este planisferio es, esa misma uh, recta que les mostré recién, el valor de esa recta, el valor de lo que aumentó, pero en cada uno de estos lugares del planeta. Que es región del norte, Asia, fuertemente, Europa-Asia, perdón, eh, con valores muy elevados, valores elevados en el norte y valores muy elevados en el sudeste de Sudamérica. Y cuando digo valores muy elevados, estoy hablando de valores que superan, 2 grados, o sea, por lo menos la mitad o más del promedio. Entonces, cuando nosotros vamos a una región, ¿qué es lo que se ve? Que aumentó más que ese 0.8. Desde el 1901 al 2012 aumentó por lo menos uno a 1 a 1,25, o a un grado y medio, o 2 grados, o un poco más en algunas regiones. Entonces, son mucho más significativos. Pero, como dados, por supuesto, de todas las variables del sistema climático, por ejemplo, la lluvia. ¿Qué pasó con la lluvia? Y bueno, la lluvia, acá hay muchos lugares en blanco, sectores en blanco, el planiferio, están en blanco porque no hay datos, a veces, desde 1901 a 2010, pero sí vemos que en nuestra región, o en Sudamérica, en el sudeste de Sudamérica, se vio un aumento muy significativo de lluvia de 1901 al 2010, está en celeste, una disminución de lluvia que no se distingue aquí porque es muy flaquito Chile, pero sí está identificado como disminuyó la precipitación en toda esta zona. También vemos disminuciones en el norte, vemos aumentos en Centroamérica, vemos disminuciones alrededor del desierto de Sahara, en la zona del Sahel, en el sur de Europa. Pero si nos te es graje el segundo, ¿qué pasó desde mediados del siglo XX al presente casi? y vemos que en el sudeste de Sudamérica siguió aumentando significativamente la lluvia, en Chile siguió disminuyendo la lluvia, en el norte de Sudamérica, noroeste, aumentó la lluvia, en el noreste disminuyó, y en la zona de África disminuyó muy significativamente, en Europa disminuyó muy significativamente. Entonces, como lo vemos, no es lo mismo la temperatura que la lluvia, la temperatura aumentó en todos lados, la lluvia no, hay zonas donde se ha vuelto más eh, intensa la precipitación y zonas donde ha disminuido la precipitación. Es a que hay regiones del planeta donde son más propicias las inundaciones y sectores del planeta donde son más propicias las sequías, o sea, zonas secas que se intensifican las sequías y zonas de lluvia donde se intensifica la lluvia, por ejemplo. Esos son los cambios climáticos que se han observado, esto es lo que ha sucedido. Como les decía, hay mucha otra información, por ejemplo, ¿qué pasa con la cobertura de nieve del hemisferio norte? El hemisferio norte, si lo miro desde el polo norte, durante el invierno está todo cubierto por nieve. Bueno, esa área, esa área de nieve, cambia año a año, pero vemos cómo ha disminuido a lo largo de los años, en particular a partir de 1980. Eh, en particular en el norte del continente Europa y Asia, en Rusia, y en el norte de América del Norte, tienen lo que se llama permafrost. La permafrost es el suelo congelado, el suelo con agua congelada. Ese suelo se está derritiendo también, de, de cómo se están derritiendo los hielos. ¿Qué pasa con lo que mostrábamos con respecto a los osos polares? La extensión del hielo en mar en el Ártico... Ártico, o sea, no Ártico, Polo Norte, tiene hielo flotante, esa área se ha, ha venido manteniéndose bastante constante hasta, y a partir de 1950 disminuye muy significativamente, muy significativamente, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué es esto? A pesar de que la temperatura venía aumentando hace tiempo, porque el, el hielo tiene otra dinámica para derretir el hielo. Tiene que aumentar el tiempo sostenido para que esto ocurra. Entonces el hielo se está derritiendo desde la nieve o el hielo en Océa el océano Ártico, por ejemplo. Ahora, exceso de calor. Y este exceso de calor que, teníamos, que tenemos está en el océano. El 90% de la energía que se acumula que excede el sistema climático, está acumulado en el océano. Las temperaturas de la Tierra siguen cada vez sentando sus máximos, pero no tanto Este gráfico lo que muestra es acumulación de energía, ¿dónde está la energía que sobra? La energía que sobra, desde el 1970 en adelante, viene aumentando, aumentando, aumentando, está en el océano más alto, digamos, superficial, o en las primeras capas del océano, en el océano profundo hay un gran exceso de energía, en los hielos, este blanquito, y en la Tierra, este marroncito, y en la atmósfera es apenas este color borrabino, como lo podríamos llamar, violeta. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué está este gráfico? Este gráfico nos muestra que la atmósfera, si bien se ha calentado, y vimos cómo aumentó la temperatura, el mayor océano, porque el océano viene acumulando exceso de calor a lo largo de los años. Este exceso de calor que está acumulando lo va a ir liberando a lo largo de los años, aunque dejáramos de emitir que es lo que vamos a ver. También se ha observado qué emisiones de gases de efecto invernadero tenemos, porque el problema de todo esto son los gases de efecto invernadero. Y en particular el CO2 es el que tiene mayor cantidad de gases de efecto invernadero, la atmósfera, el principal contenedor, el principal gas, por su volumen, digamos, eh, de efecto invernadero, es el dióxido de carbono, el segundo gas es el metano, el óxido nitroso y los dorados. ¿Qué se ve acá? Se ve que desde 1970 al presente todos aumentaron, todos, pero en particular lo que preocupa es que si yo tomo una recta de 1970, hasta el 2000 aumentó un porcentaje de 1,3% por año. Si tomo desde el 2000 al 2010 ya cambia la pendiente, o sea, el crecimiento aumentó. No solo viene creciendo, sino que cada vez más rápido vienen creciendo. ¿Y dónde están estos gases de efecto invernadero? ¿Quiénes son las emisiones de efecto invernadero? ¿Quiénes emiten los gases de efecto invernadero? La producción de energía sigue siendo el principal impulsor de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, para producir energía nosotros, todos, el sector energético emite el 35% de todos los gases. Después también está la agricultura, los bosques, otros usos del suelo, o sea, el cambio de uso del suelo también emite, emite el segundo, el segundo causante de emisión, la industria en sí misma, el transporte y el sector de edificios, calefaccionar, refrigerar edificios, es un sector que aporta, por su lado, también, eh, una emisión importante. Entonces, decíamos que la temperatura, pero también esto ha generado que aumentó el nivel del mar, el nivel del mar del 1900 hasta el presente, vemos cómo aumentó en forma sostenida a lo largo de todo este tiempo, y estamos hablando en metros, o sea, estos son 5 centímetros, 10 ¿sí? centímetros hasta el centímetros, podríamos decir, desde el 1900 hasta el presente. Otra variable, como decíamos, es las gases de efecto invernadero, como han aumentado globalmente. Vemos cualquiera de estas curvas como ha aumentado sistemáticamente. Y por último, las emisiones globales debido al, a los combustibles fósiles, cemento y a la eh, forestación y otros usos del suelo, como ha aumentado no tan significativamente, pero vemos que a partir de 1950 la pendiente aumentó muy significativamente. Entonces, ¿qué pasa? Estas cuatro hablan de un caos. no solo cambió la temperatura, que parece tan poco, ese 0.80, sino que se ve el cambio en el clima en varias variables en cuestión. Podemos, por una metodología de estudio, comparar los valores que tenemos ahora de gases de efecto invernadero, las concentraciones actuales, con lo que se puede observar y derivar de los últimos 800.000 años. Y sabemos que tenemos hoy, de dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso, exceden, lo que podemos estimar y evaluar en los últimos 800.000 años. O sea, no es un valor, eh, no es solo los últimos 20, 30, ni cientos ni miles, son 800.000 años. Y sabemos que este exceso de gases de efecto invernadero se fue al océano, el 30%, y eso produce la acidificación del océano, se habló mucho del océano. El pH al océano, cambia la composición de los mares cambia la composición del agua, afectando por supuesto todos los, eh, los la biota que vive en los océanos. Bueno, ustedes van a encontrar también este tipo de gráficos que es, están en los informes, en la parte de eh, pues, preguntas, frequently asked questions, eh, están en, algunas traducidas al castellano, pero si no están en inglés seguro. Y este tipo de gráficos les muestra un resumen de lo que se pudo observar, que ha cambiado, cambió el contenido de calor en el océano, cambió la temperatura del mar, la temperatura del aire sobre el mar, se redujo los hielos, aumentó el vapor de agua en la troposfera, temperatura, disminuyeron los glaciares, etc. Este tipo de gráficos sumen este tipo de información, estas infografías, y están en estas preguntas frecuentes. Y bueno, y acá empezamos a ver a qué se debió esto. Eh, podemos decir que algunos de los cambios que se han observado desde el año 1950 se han vinculado a la influencia humana. Y cuando encuentran estas frases en los informes, cuando dice algunos, lo que quiere decir es que como nosotros somos científicos, no podemos probar todos. No quiere decir que, no, que todos no sean, sino que nos probamos. Como decimos algunos, decía, algunos de ellos pudimos probar, y pudimos probar que si no hubiera incidencia humana del clima, no se hubieran producido. De extremos, cuando nosotros hablamos de eventos extremos, hablamos de extrema, mucha lluvia en poco tiempo. Hablamos de sequías, hablamos de olas de calor. Hablamos de noches cálidas, noches frías, hablamos de ciclones tropicales, o sea, huracanes. Y lo que se ha podido probar es que los huracanes en el Atlántico Norte, más intensos, han aumentado su frecuencia. Han aumentado la frecuencia de las precipitaciones extremas en algunos lados, han aumentado las sequías en América del Norte, en el noroeste de Australia, han aumentado las sequías en el noroeste de África y el Mediterráneo, han aumentado a lo largo de casi todo el planeta las olas de calor, las secuelas cálidas y las noches cálidas, y han disminuido las noches frescas, principalmente en nuestros países y en nuestras regiones, las noches frescas de verano cada vez son menos. Entonces recordemos tres mensajes claves, la influencia humana en el sistema climático es clara, Cuanto más irrumpimos en nuestro clima, más nos arriesgamos a impactos graves, a impactos generalizados y a impactos irreversibles. Pero tenemos los medios para limitar el cambio climático y construir un futuro más próspero. ¿Cuáles son las causas del cambio? De nuevo, las frases que van a encontrar van a ser de este estilo. Más de la mitad del calentamiento observado en la temperatura media global Quiere decir, no todo el calentamiento, hay una parte que proviene de la variabilidad natural, y otra parte es causado por el aumento antropogénico de los gases de efecto invernadero y otros forzos juntos, como decíamos, el cambio en de uso del suelo y demás. Eh, cuando dice extremadamente probable, claramente es que está probado estadísticamente, ¿no? Entonces, la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Y bueno, estos gráficos eh, los dejo aquí como para que vean cuál es la relevancia. A la derecha tenemos el componente antropogénico, como la anomalía, cómo aumentó la temperatura. Si lo comparamos con la componente solar, o sea, cuánto cambió la cantidad de energía solar la anomalía es apenas, y vemos que el componente antropogénico, por ejemplo, es mucho más intenso, y el componente volcánico también es pequeño, pero todas estas componentes están contabilizados, y por eso podemos decir que es el componente antropogénico el que causó el cambio. A esto se llama atribución, la atribución se ha podido probar, es, eh, se ha podido detectar en el calentamiento de la atmósfera y de los océanos, en cambios en el ciclo global hidrológico, quiere decir, aumentos de lluvia en algunos lados, disminución de lluvia en otros, reducción de la nieve y del hielo, aumento del nivel medio del mar global, se sabe que el aumento del nivel medio global es debido a la acción humana, y algunos fenómenos climáticos extremos también es debido a la acción humana. Ya de estos cambios, de los trópicos hasta los polos, en todos los continentes, y una cosa muy importante es que afecta a todos los países, los países ricos o los países pobres. O sea, las consecuencias ya están en marcha. Por lo tanto, resumiendo, esto es lo que sabemos, sabemos qué pasó, sabemos a qué se debe. Como sabemos a qué se debe es que podemos proyectar hacia el futuro. Podemos decir qué es lo que nosotros sabemos que puede pasar en el futuro. Para eso se trabaja con escenarios, eh, escenarios de... Concentraciones de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, ¿qué sabe la temperatura global media? Semáticos eh, para hacer estas estimaciones, esto es lo que ha pasado en 1950, en 2010, en 2006, los dos, la temperatura observada, esto sería un esquema de lo que yo les mostré al principio, que es lo, el cambio observado en el pasado, ¿qué es lo que se observa para el futuro? Y tenemos dos escenarios aquí, un escenario más, eh, podríamos decir, optimista, que asume que vamos a seguir emitiendo, que podría ser 2025, y de ahí no vamos a seguir emitiendo. La temperatura va a seguir aumentando, pero se va a mantener un cierto valor constante, o... El escenario 8.5 se llaman ahora los escenarios, el 8.5 que dice vamos a seguir emitiendo como estamos y esto sería a donde llegaríamos. ¿Cuál es la diferencia? Para el escenario 8.5 el aumento de temperatura con respecto al presente es de 4 grados en promedio. 4 grados, estábamos hablando de 0.8 desde el comienzo del siglo hasta el presente, ¿ok? Entonces para el 8.5 dice 4 grados. Para el escenario que dice, no, vamos a tomar medidas de mitigación y no vamos a seguir emitiendo de la forma que estamos emitiendo, vemos que el promedio, en promedio llegaría a un grado a fin de siglo que sería el equivalente, podríamos siempre, más del pasado. Y entonces a partir de esto es que se hacen las eh, opciones, se habla de, de los dos grados famosos o de un grado con respecto a 1850-1900, que podríamos considerar la era preindustrial, y entonces dice que para todos los escenarios se va a superar 1.5, excepto para este 2.6, y para 2 grados se van a superar en los dos escenarios más pesimistas el 8.5, en cambio en el, en el escenario intermedio es probable que no se exceda. Pero que todos, los, todos dicen que el calentamiento va a continuar más allá del 2100, excepto para este escenario 2.6. Por supuesto las proyecciones no son solo sobre temperatura, sino sobre la cobertura de nieve en el Ártico. ¿Qué pasa con el Ártico? Y bueno, acá vemos que lo que ven, esto es lo que observamos, lo que ha pasado, ¿qué es lo que proyectan los dos escenarios? El escenario 2.6 dice, bueno, se va a seguir disminuyendo hasta mediados del siglo, y después se va a mantener en un mínimo, en un valor bastante más... 2 um, por 10 a la sexta kilómetros cuadrados subimos de por sí, un cuarto de hielo de donde partimos, pero el escenario 8.5 dice, mira, a mediados del siglo 2050 hay modelos que dicen que no va a haber hielo directamente en el Ártico, y hay modelos que dicen, bueno, en el 2060 ya no va a haber hielo en el Ártico. Son los dos extremos por supuesto, una noticia catástrofe es desaparece el hielo en el Ártico, y una noticia un poquito más optimista es, bueno, vamos a llegar a una estabilización, va a haber hielo, pero ojo, va a haber un cuarto de lo que había cuando comenzamos en 1950. Por esa zona borrosa, eh, lo que me indica es todos los posibles resultados, entonces yo puedo tomar este extremo o este extremo de todos los posibles resultados para este escenario, eh, decir que bueno, hay una variabilidad, el valor medio está aquí, pero hay quien dice que bueno, vamos a llegar a un 4, solo la mitad de lo que teníamos, o nada. ¿Qué va a pasar con el pH? Les decía que el impacto fue la vida en los océanos, los modelos dicen que veníamos bajando, y va a seguir bajando ese pH, o sea que se va a acidificar mucho, o poco, dependiendo del escenario, también a futuro. ¿Qué es lo que pasa con el nivel del mar? El nivel del mar, como decíamos al comienzo, el océano acumuló el 90% del exceso de energía que hay en el sistema. Ese exceso de energía, aunque dejáramos de emitirlo, va a seguir reemitiendo a la atmósfera. El océano actúa como un cuerpo negro que emite. Entonces, lo que va a pasar es que en cualquiera de los escenarios el nivel del mar va a seguir subiendo y va desde las opciones medias de medio metro, se acuerdan que estábamos en 5 o 10 centímetros, lo que había pasado, a un metro. ¿Sí? Dependiendo del escenario, del modelo de las personas. O sea, esto va a continuar y va a continuar al siglo que viene también, porque eh, de nuevo, el océano acumuló este exceso de energía importante. También se sabe que eh, además hay un ciclo de carbono, que el cambio climático, el mismo ciclo lo barre a futuro, eh, va a futuro, se va como a retroalimentar la cantidad de exceso de carbono, o sea, hay resultados bastante importantes. Sabemos que entonces las proyecciones dan que los océanos se van a seguir calentando, que el nivel de medio del mar va a seguir subiendo, que la cubierta del hielo marino continúe contrayéndose y adelgazando, y que los glaciares disminuirán más en volumen. El grupo 2 en particular habla de impactos, pero una cosa que tenemos que tener presente es que el impacto o el riesgo depende de tres grandes áreas. Depende del peligro, o sea, del cambio climático, ¿no? Si yo tengo más cambio climático, aumenta el peligro. Vulnerabilidad y decisión, o sea, de los procesos socioeconómicos. ¿Cuán vulnerable tengo una población? al mismo exceso de lluvia, ¿qué tengo expuesto al mismo exceso de lluvia? ¿O a la sequía? ¿sí? Eh, ¿Estoy vulnerable a la sequía porque no me preparé, porque no guardé alimentos, porque tengo mucha población que necesita agua, o estoy vulnerable a la sequía porque expongo a la sequía todos mis cultivos que se van a morir, y entonces hay un problema. Entonces el riesgo es una combinación de grandes factores, o sea, los impactos hay que pensarlos como una combinación de estos tres factores. Los impactos identificados, potenciales, van a estar en cuatro grandes áreas, agua y alimentos, aumento del desplazamiento de poblaciones, tenemos que tener presente que todas las poblaciones que viven en sectores bajos, en islas bajas, tienen que, en algunos casos, evacuar la isla, el aumento de la pobreza es un impacto potencial que se tiene, y inundaciones costeras, o sea, no necesariamente tienen que, que evacuarse, pero sí eh, las poblaciones que viven en las costas eh, se van a ver, en algunos casos por supuesto, eh, afectadas por inundaciones costeras. Hay un mensaje muy claro que dice, la ventana de acción se está cerrando, ¿qué quiere decir? 5 de nuestro presupuesto de carbono para llegar a los 2 grados, ya lo usamos, desde 1870 a 2011. Nos queda este pedacito, nos queda este pedacito para llegar al total de 790 gigatoneladas de carbón, que son los dos famosos a los que se quiere arribar. Si se adentran en el informe, en la parte de impactos, van a encontrar impactos, por sector, impactos por regiones, eh, por ejemplo gráficos que nos muestran eh, la producción de alimentos, ¿no? Las proyecciones en producciones de alimentos para distintos horizontes, 2010, 2029, 2030, 2050, 2070, 2090. ¿Y cuántas regiones se van a ver eh, beneficiadas con el cambio? Porque si llueve más, bueno, aquí en Argentina lo tenemos clarísimo, llovió más y eso permitió la expansión de la frontera agropecuaria. La mitad de las regiones se van a ver favorecidas, favorecidas. Cuando vamos aumentando, cuando nos vamos hacia el fin del siglo, que vemos que las regiones que se van a ver favorecidas por el cambio cada vez son menos y las regiones que se van a ver afectadas por el cambio cada vez son más. Entonces van a ver de, eh, gráficos de este estilo con un detalle por región, por cultivo en algunos casos. Entonces recordemos los tres mensajes: la influencia humana es clara, cuanto más rompimos, nos impactos graves, pero tenemos, tenemos cuáles son los que limitar el incremento. Hay medidas para reduc reducir las emisiones para no llegar a los dos grados. Hay con, que combinar adaptación y reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar los riesgos y esto implica, plantea, retos tecnológicos, retos económicos, retos sociales e institucionales sustanciales, o sea, hay que pensarlos, hay que planificarlos, y hay que eh, proponer políticas nacionales e internacionales. Y hay que, cuanto más retrasemos la mitigación, va a aumentar sustancialmente los retos que tengamos que afrontar para el, limitar el calentamiento de los dos grados. Hay medidas de mi grupo de trabajo, un volumen entero sobre la mitigación, pero claramente es el uso de energía más eficiente, no decimos, volvemos a la época de las cavernas, lo que tenemos hay que usarlo más eficientemente, hay que reemplazar eh, la... Energías basadas en el carbono, en un mayor uso de energías bajas en carbono o sin carbono directamente, que ya existen estas tecnologías en la actualidad, y hay que mejorar la posibilidad de sumidero el carbono, reducción de la deforestación y la mejora de la de deforestar o reducir la deforestación o reforestar, usar bioenergía y almacenar carbono, pues sumideros. Todo esto tiene que implicar un cambio en el estilo de vida y comportamiento. Eso es lo que sucede, hay que cambiar, el clima está cambiando, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, vamos a tener que cambiarlo, y cuanto más nos demoremos, los impactos pueden ser peores o más fuertes, entonces, claramente las decisiones que tomemos van a crear diferentes resultados. Estas son las proyecciones de temperatura hacia el futuro el escenario 2.6 que les mostraba con una sustancial mitigación o sin mitigación, ni mitigación, o queremos que hacia el fin del siglo, medio grado, un grado, o la misma región ya que aumente 3 o 5 grados en el norte Por lo tanto, estas son, este es el mensaje que yo les quería dar, fue muy rápido, por supuesto, pero... Eh, este, claro, y muy interesante, eh, ya no se duda, ya no quedan dudas, los estudios son cada vez más eh, certeros y cada vez más eh, concretos, y ya somos unos cuantos que sabemos que el cambio climático es real, y sabemos cuáles son las causas, y se proponen medidas de mitigación para no llegar a eh, estos impactos actuales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Eh, espero que, más allá de los retos eh, técnicos que significa realizar este webinario, que tiene que ver con que eh, tanto tu conexión como la conexión de quien recibe sí. la transmisión funcione todo correctamente, que, que no suele pasar, sobre todo en, en nuestros, nuestras latitudes latinoamericanas, eh, los participantes lo hayan podido aprovechar chat, yo lo seguí todo y, y más allá de algunas variaciones de audio, te pude seguir perfectamente, incluso estuve, incluso estuve tuiteando con algunas de tus declaraciones o, o aspectos que yo consideré como más, más fuertes para compartir en, en las redes sociales y otros vi otros participantes de, de, de este webinario que también estuvieron haciendo lo mismo en Twitter. Eh, así que espero que, que te hayan podido seguir bien todos. De todas maneras, este webinario al término del módulo 1 del curso va a estar disponible y, y te vamos a, a solicitar si, si nos podés eh, eh, mandar la, la presentación PowerPoint, así si había letra chiquita o cuestiones así, lo, lo, lo pueden tener eh, los, los, los participantes más en detalle, lo pueden leer y, y reforzar el, el aprendizaje. Eh, bueno, hay un montón de preguntas, pero un montón, decenas. Yo fui... Eh, recopilándolas junto con, con Fermín Cop eh, y voy, voy a ir haciendo un, un popurrí de preguntas que más o menos las voy a ir a, aglutinando en temas. Yo okay, empezaría, ¿Saco la pantalla? Eh, sí, sí, sí, podés sacarla, estoy transmitiendo yo y, y vos, si querés, ya podés mostrarte, perfecto. Eh, mirá, hay... Eh, hay decenas de periodistas en, participando en este chat, y es imposible escaparle a esa cuestión tan arraigada en, en, en lo que es la comunicación del cambio climático, acerca del escepticismo sobre el cambio climático. Que vos empezaste esta charla diciendo, señoras, señores, no hay dudas, quedó totalmente eh, comprobado, científicamente, que el cambio climático es provocado por, por el ser humano, pero todavía en el campo de la comunicación está esta cuestión de, del escepticismo. ¿Qué dirías vos en pocas palabras acerca de, de la idea de escepticismo, que nosotros sabemos que ya fue superada hace mucho tiempo, pero todavía persiste y sobre todo en, en, en América Latina, so, fogoneado por Estados Unidos muchas veces. ¿Qué podrías decir sobre eso? <risa> Eh, es difícil para mí eh, una forma más claramente eh, Cuando hablamos de escepticismo Hablamos de gente que, se, que toma una parte Y dice, ah no, pero si hoy hace frío desapareció el cambio climático eh, Contra eso, eh, digamos, lo que yo puedo decir es que Los científicos que estudiamos el tema Y que, como les mostraba en el último gráfico el 97% de los científicos del mundo estamos de acuerdo en que el cambio climático es una realidad, y que el cambio climático del que estamos hablando, que son cientos de años, miles de años, ha ido a la mayor cantidad de gases de efecto invernadero que, que emite el hombre al producir la combustión de petróleo. No sé cómo ustedes lo pueden comunicar, pero... Eh, para nosotros, por eso arranqué con esa frase, está claro, ya no hay dudas, es algo que venimos diciendo hace 25 años, empezó el PSC, y que cada vez hay más y más estudios, y no hay cabida, no hay forma de que eso se pueda rebatir científicamente hablando, ¿no? Perfecto, Matilde, está claro y creo que hay que reforzar en eso, que, que no hay dos campanas, como dijiste, el 97% del de, de, de consenso científico está agrupado en, de, de, en, y demostró que el cambio climático ha sido producido por el hombre. Eh, bueno, más no se puede hacer y, ni decir, por supuesto. Después vamos a ver lo que aparece en, en los medios, por supuesto. Eh, otra pregunta que, que fue muy reiterada es eh, si desde tu punto de vista y tu conocimiento de este tema crees que, eh, ¿qué le dirías que haga la población? ¿Qué, ¿Qué consejos darías, si puede hacer algo o puede eh, in, incidir en algo? Sí, eh, el último, la última oración yo les mostraba que, es, que, es eso, que implican que tenemos que ir por dos lados. Por un lado nos tenemos que adaptar, porque el cambio climático está... Tenemos un clima distinto del que teníamos hace 40 o 50 años. Hay que adaptarse y por otro lado hay que mitigar para accionar. Ahora, ¿qué puede hacer la gente? La gente tiene que entender que tiene que cambiar ciertos hábitos en conjunto, porque individualmente, por supuesto, es muy poco lo que hacer. pero a nivel país, a nivel región, eh, cambiar los hábitos en el sentido de... Eh, ahorrar energía, el simple, por las de bajo consumo, las LED, el nuevo tipo de iluminación, redujo notablemente el consumo de energía. Ahora, si vamos a usar el aire acondicionado a 20 grados cuando en realidad no lo necesitamos o lo dejamos prendido, eso, todo ese consumo extra de energía contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero la concientización acerca hay que cuidar, hay que dejar de derrochar, no hay que derrochar, no es que no hay que usar, no hay que derrochar la energía, por un lado. Y por otro lado, saber en cada región a qué nos tenemos que adaptar. ¿Nos tenemos que adaptar a mayor cantidad de lluvias? ¿Tengo que pensar en, en que ya no vamos a tener un invierno tan extenso en algunas latitudes? que en realidad eh, el, si fabrico ropa, mejor que fabrique ropa de verano y no de invierno. Cada uno tendrá que adaptarse eh, a su, en su área y en su región al nuevo clima que nos vamos a enfrentar. ¿no? Entonces yo creo que cada uno debería conocer cuál, tocar, saber régimen a nivel municipio que... Eh, ¿Cuáles son los factores climáticos que más me van a afectar a mí, o a mi región, o a mi provincia, o lo que fuera? A nivel, concientizarse. Primero hay que concientizarse. periodistas, por supuesto, tienen un gran papel en la concientización. Eh, el, el mensaje correcto, el mensaje claro, no necesariamente contrastar eh, un eh, informe científico de este nivel, de esta elaboración, estos informes llevan años de elaboración, años de, eh, de hacer un borrador y que la comunidad lo corrija y que los autores lo volvemos a corregir. Lleva cuatro borradores en el medio, lleva años de Tratar este esto con lo que opina una persona que que hace calor o frío o lo que sea, eh, a eso voy. la comunicación tiene que ser, me parece, eh, que para eso estos seminarios aportan tanto, ¿no? Eh, me parece que la comunicación tiene que ser lo más cercana al, a los productos científicos para que la población sepa de buena fuente qué es lo que sucedió, qué es lo que va a pasar o le puede pasar. Genial, Matilde una pregunta que se repitió mucho entre los participantes está relacionada con eh, cómo tenemos que pensar hoy, estos días, este año, el cambio climático relacionado con el fenómeno del Niño que, que impactó tanto en esta región. El fenómeno del Niño es un fenómeno de lo que nosotros llamamos variabilidad natural del clima. O sea, es un fenómeno que ocurre de forma natural en el sistema climático. ¿Qué pasa? El fenómeno del Niño... Eh, es un calentamiento de las aguas del Pacífico Tropical, que ocurre con una cierta periodicidad, 3, 4 años, 5, 6, dependiendo, a veces más intenso, como este último que estamos viviendo, que sigue hasta nuestro otoño, se sigue hasta nuestro otoño invierno, eh, como este fenómeno del niño que fue muy intenso, cuyos patos fueron más intensos, pero el fenómeno del niño es, forma parte de la variabilidad natural, o sea Sube y baja, sube y baja en forma natural. Hacia el futuro, si yo estoy sobre una temperatura mayor, el mismo fenómeno del niño que ocurrió hace 200 años, ahora ocasiona más hace 200 años. El fenómeno del niño es natural, es una forma natural del sistema. Bien. Eh, ¿Se me escucha? ¿Vos me sí, escuchás? ¿se entendió? Sí, y hay muchas preguntas que tienen que ver con eh, el la característica de, de políticas extractivistas que hay en América Latina. Eh, hay preguntas de Argentina y de otros países que hacen referencia a eso. Eh, ¿Cómo impacta esa actividad extractiva? Eh, que entiendo que las preguntas refiere a tanto... La minería, la actividad, la industria de la minería, eh, pero también, bueno, por supuesto, eh, la, el extractivismo como base en los eh, combustibles fósiles. Eso tiene un impacto eh, como sí. región. Eh, estamos haciendo, estamos yendo con la política equivocada, ¿cómo, cómo, cómo lo es quién puede definir cuál es la política correcta, ¿no? Con respecto el al cambio de, climático... ...adaptarnos y mitigar, por supuesto. Claro. Eh, la minería a cielo abierto es un, un, un cambio en el uso del suelo. Realmente cambias la ¿qué tal, de cobertura del suelo, por ejemplo, por una gran mina a cielo abierto. Eh, la, eh, la extracción en sí misma no... Necesariamente Contamina, sí Contamina un montón, contamina el agua Contamina los alrededores Contamina Las poblaciones que están alrededor cambio climático No afecta no, no, no es un gran emisor No es un gran emisor Sí, obviamente, la extracción de petróleo Porque el petróleo es el gran causante de todo esto no eh, O sea que Sí pero deberíamos dejar de usar petróleo para dejar de emitir, por lo menos. Claro. Y otra pregunta que, que, que fue reiterada es, eh, ¿cuáles son los países que, que más contribuyen al cambio climático? Si tuviéramos que ubicar tres bloques o tres países que, que más contribuyen al cambio climático. Bueno, siempre se apuntó a Estados Unidos, porque siempre fue el primer emisor de gases de efecto invernadero, ahora China, emisora de gases de efecto invernadero, China desde que se empezó a occidentalizar, eh, emite, y emite mal, porque emite, usa mucho carbón, el carbón es bastante más contaminante, emite mucho CO2. China, India, el sudeste asiático, en su conjunto, Estados Unidos queda ahí primero emitiendo, por ejemplo, a reducir, a, se ha mantenido constante y reduzco redujo, redujo, eh, las emisiones. Nosotros no somos grandes contaminantes, pero todos los un poco más, pero bueno, los grandes países sí, Estados Unidos, China, India. Ajá. Eh, otra pregunta que, que fusiono dos, dos preguntas que se hicieron. Eh, por un lado está, eh, se, se observa y se habla del, del retroceso de los glaciares, pero al mismo tiempo se dice que el perito moreno está en crecimiento. Por un lado, eso es real, que el perito moreno crece, y por otro lado es cómo, cómo es esta lógica, de por un lado, de, de crecimiento de, de los glaciares en gran parte del mundo y y un glaciar, o por lo menos una zona donde lo, eh, algún glaciar está en crecimiento. Sí, el Perito Moreno en realidad está, sí, está en crecimiento, se ha detenido, desacelerado el crecimiento, pero sí está en crecimiento, porque tiene una dinámica distinta. Los glaciares, claramente al aumentar la temperatura, se derriten, digamos, no, Dejan de, no, no, no, no pueden producir hielo. El glaciar va creciendo año a año, es, una, es, es dinámico, no es estático, entonces va alimentándose en invierno a invierno, en, a nivel normal, ¿no? Invierno a invierno, con la acumulación de nieve, va creciendo. A nivel global, particularmente en los trópicos, son los primeros glaciares que desaparecieron, al aumentar la temperatura no cae nieve, entonces el glaciar no se alimenta. Entonces fueron los primeros glaciares que se fueron derritiendo. Eh, entonces, él está como protegido, en cierto sentido, eh, porque no es solo la temperatura lo que le afecta, sino también los. Lo, lo último que dijiste no, no te lo llegué a captar porque se cortó el audio, no sé si a mí o a todos. Tiene que haber varias cosas. La principal causa es el aumento de temperatura, pero también tiene que dejar de nevar, o dejar de llover en forma de nieve, y entonces, y los vientos también ayudan a, a que se descongele más rápido. El perito moreno está como protegido, en cierto sentido, de, lo, de, estos, de estas variaciones, pero casi es el único que tenemos en la zona. Igual... El, el trópico, los tropicales son los que más se derritieron pero además por ejemplo si vamos a la Antártida no todos los glaciares de la Antártida tampoco se derritieron sino algunos van creciendo también, porque hay otros factores no solo la temperatura Bien eh, otra pregunta que hace a, a nuestros países eh, ¿qué impacto tiene la industria de la carne eh, en, en el la contribución al cambio climático. Eh, la agricultura tiene un impacto, en las, eh, la emisión de metano es nuestra principal fuente de emisión, de los agrícolas ganaderos. Sí, tiene un impacto importante, eh, no a nivel global, pero nuestra principal... Eh, causa de emisión, digamos nuestro principal factor de emisión es el metano debido a las actividades agrícolas. Y acá preguntan eh, cuál es el impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua para consumo humano. Y bueno, fuerte, fuerte, sobre todo en las zonas donde el agua es un bien escaso, eh, en las zonas de sequía, en la zona que el agua depende, de, por ejemplo, de los ríos como hay zonas que toman su alimento del glaciar, entonces agua se verá muy afectada. En nuestro país, en particular en la zona oeste, en cuyo en el, en la cantidad de lluvia ha disminuido y va a seguir disminuyendo, por lo tanto la disponibilidad de agua potable va a ser un problema. No en el otro, en las otras zonas, en nuestra zona en la Pampa húmeda no es un problema, más vale tenemos un exceso de agua total Bien, y acá piden una confirmación, eh, desde que se tiene registro, el 2015 fue el año eh, más caliente. Sí, sí, 2015 fue el año más caliente, viene batiendo récord. Si bien, como vimos, la curva sube, baja, sube, baja, no es que cada año es más alto que el anterior, pero sí 2015, producto también porque, por el niño, ¿no? el niño empujó un poquito sí. más y sí fue el año más caliente. Bien, bien. Y eh, de, tras la cumbre de París llegamos a un acuerdo, eh, ¿cómo ves a partir de lo que se estableció hacia qué escenario nos, nos, eh, nos movemos de los que presentaste? Ah, eso es medio difícil. <ríe> un intermedio, yo creo que... No creo que lleguemos al más optimista, pero por lo menos, eh, si el acuerdo se cumple, podríamos pensar en estar cerca del más optimista, sí, cerca del más optimista, un intermedio. Bien, es un mensaje optimista, bien, eh, positivo, Sí. en algún sentido. Yo creo que sí, eh, en algún sentido es positivo, en ese sentido, como decía, hace 25 años que venimos hablando de esto, pero, por suerte, el mensaje tardó, pero llegó. Uh -huh. Y tu visión acerca de los países latinoamericanos, ¿crees que estamos en condiciones de, de implementar eh, las eh, energías eh, renovables? Esto se va un poco de, de, tu, de, de, de la ciencia, pero tu opinión y conocimiento del tema. Mi conocimiento sobre la potencialidad. Nosotros somos más los potencialmente más favorecidos. Eh, desde la energía eólica, nosotros energía solar, tenemos mucha capacidad. Lo que no tenemos son recursos, ¿no? En general. Así que lo que tenemos que pensar es cómo obtener esos recursos, cómo negociar mejor, eh, porque nosotros tenemos gran potencial de energía eólica, energía solar, en general, Sudamérica, ¿no? Tenemos mucho territorio que podemos aprovechar. Sí. Y ya se están viendo, eh, como para terminar, porque eh, a, le, le aclaro a, a los participantes que, si bien tomamos nota de todas sus preguntas, eh, hay preguntas que tienen que ver con cosas que vamos a ver más adelante en el curso, que tienen que ver ya a nivel de decisiones políticas y de implementación de políticas eh, específicas o aspectos eh, comerciales o económicos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, y queríamos focalizarlo en, en aspectos de, que tienen que ver con el módulo 1, que es la ciencia del cambio climático y que eh, por eso la tenemos a Matilde. Eh, entonces, a, obví esas preguntas, pero las tenemos registradas y vamos a encargarnos de que tengan respuesta a lo largo del curso, por supuesto. Eh, por ejemplo, cuando preguntan por controles de políticas y cuestiones así, eso lo vamos a ver más adelante en, en políticas de cambio climático y negociación internacional. Eh, estoy leyendo a ver las últimas preguntas que, que tenemos. Mira, eh, una participante pide si, pudies, si pudieses ahondar más sobre el tema de agricultura y ganadería, porque dice, de hecho generan un impacto, pero en el caso de la agricultura se pueden ver cultivos complementarios, incluyendo árboles, y en el de la ganadería hay deforestación descontrolada. Eh, no entiendo la pregunta, ¿cuál es el...? Como que eh, no está de acuerdo con la ganadería y sí si con la agricultura, no entendí. No, a ver, yo trato de, de leerla, eh, si la encuentro en el chat, Fermín, si vos me podés... Ah, a ver, Ah, es, salió cortada, eh, es así. ¿Qué implicaciones? Podría ahondar podría más sobre el tema de la agricultura y ganadería, porque de hecho ambos generan un impacto. Pero en el caso de la agricultura, se pueden ver cultivos complementarios, incluyendo árboles, y en de la ganadería hay deforestación descontrolada, para y, y como que no continúa ahí. Así que, no, si, si no está clara claro la pregunta. No. Eh, ah, esto que, que me había quedado, que ya lo habían preguntado. La, la mayor frecuencia de aparición de especies marinas muertes, muertas en, en las costas, ¿tiene que ver con el cambio climático, con el, la acidificación del océano o...? o ¿hay otros factores que, que pueden estar interviniendo? Bueno, en los que estudian comportamiento animal muestran, en algunos casos, la acidificación del océano y el calentamiento del agua, provoca cambios en el comportamiento de animales, ¿viste? Y en algunos casos se eh, eh, pierden su rumbo y esos suicidios, que aparecen suicidios. Este, en algunos casos son ocasiones por el cambio climático, se puede probar, porque lo que es difícil de probar, en esto, cuando uno mira el impacto, es el impacto es debido al cambio climático o es debido a que está contaminada el agua porque un petrolero eh, desechó residuos tóxicos y se mueren todas las especies marinas. Es difícil esa comprobación, pero por lo tanto, eh, la acidificación del océano lo que produce es impactos concretos en la vida de los corales o la vida de las especies marinas que, que se alimentan los corales, o que tienen las coralinas. Eso está, algunas especies están por el cambio climático por medio de la acidificación del océano. Otras muertes eh, a veces son porque un calentamiento de golpe del agua, a veces se ha observado que los volcanes submarinos... Emiten Turfúrico eh, Localmente y se mueren Las especies que no tienen nada que ver Con el cambio climático Pero sí la migración de especies O sea, donde antes se pescaba Una especie en particular Ahora esa especie no está más porque tuvo que migrar A aguas Más frías, por ejemplo Hay muchos estudios de ese estilo sí. Claro Y ¿Podrías ampliar algo de, del impacto de, de la ganadería en el cambio climático? Porque me, me, me preguntan si podés ampliar eh, eh, la responsabilidad de la ganadería en el cambio climático. Eh, la responsabilidad de la ganadería es la emisión de gas metano de las vacas debido a la alimentación. Para eso eh, se ha trabajado con el INTA argentino, Está trabajando con el, los del para tratar de evitar la emanación de gas metano, en particular. Ah, es una política sí. concreta, es un, interesante. Sí, sí. Sí, sí. interesante. Sí, sí. Bien, y, y la, para cerrar ya, porque no te quiero quitar más tiempo y aparte estamos eh, sobre la hora, eh, si podrías ahondar más en la agricultura ahora, en, en la agricultura y el cambio climático. Bueno, la agricultura eh, también avanza mucho tecnológicamente, se crean especies, o sea, el, el clima cambia, ha cambiado y va a cambiar. Entonces, ¿cómo los agricultores se adaptaron a este cambio? Y en algunos casos cambian el cultivo, en otros casos lo que cambian son las semillas, hay una gran industria de semilla resistente a la sequía, resistente a la inundación, al frío extremo, al calor extremo. En ese sentido, eh, si bien la tecnología avanzó, en muchos casos los suelos no, no resisten y por eso se, se muestra que el impacto puede ser muy positivo en los primeros años cuando aumenta un poco la temperatura y aumenta la lluvia en algunas regiones, luego negativo cuando aumenta demasiado la temperatura, si donde la que tenga acceso de precipitación. O sea, el impacto... En la agricultura, a nivel global, se ve que podría ser perjudicial para la distribución de, para la producción de alimentos. A nivel local, se ve que en los próximos años, a lo mejor en nuestra zona argentina, que llueve más, eh, se puede producir más alimentos. O sea que eso cambia mucho dependiendo de la región. Bien. Y un poco para, para separar la paja del trigo, porque muchas veces pasa que entre público en general, pero también entre periodistas... Cuando se habla de cambio climático, se piensa en cuestiones ambientales en general y se relaciona con, por ejemplo, fenómenos como terremotos y erupciones de volcanes. ¿Tiene alguna relación con el cambio climático? No. Eso, perfecto. No, claramente nada que ver. El terremoto es una variable natural de la Tierra, del sistema Tierra, los volcanes, no climático. Lo que yo mencionaba de los volcanes con el clima es que si un volcán es muy grande y produce una erupción muy potente, que las cenizas son tan tanta cantidad que quedan en la atmósfera durante meses, produce un enfriamiento local o oval de algunos meses y después se recupera. Así eh, puede ser la influencia de del volcán. No tiene... ¿Cómo? Así desaparecieron los dinosaurios, se dice. Se cree. Que por, por esa acumulación... Bueno, por ejemplo, de... así dicen. Claro. Bien. Bueno, Matilde, no claro. te quiero quitar más tiempo. Eh, es, en el foro están muy contentos. Excelente conferencia, gracias Matilde y Damián. Saludos de Venezuela, dicen. Gracias por tan Bien. valiosa información, dice Natalia. Que Melo Cecilia, dice contundente y clara en sus respuestas. Eh, eh, así que... Eh, te agradezco mucho, sé que tuvo mucha, muy buena recepción, mucho interés, mucha participación, ya te digo, hubo Bien. preguntas de todo tipo, yo te hice las, las que interpreté que estaban más enfocadas a, al tema de hoy, pero hay mucho interés en, en ahondar en el cambio climático. Eh, yo les agradezco eh, tanto a la doctora Matilda Usticucci como a todos los participantes eh, de hoy de, del webinario por su atención, su interés, sus preguntas, eh, y por todo lo que viene, que vamos a seguir conectados. Eh, Matilde, muchas gracias. Eh, gracias a ustedes, que nos vaya muy bien. Muchas gracias. Y Fermín y yo eh, les agradecemos a todos, los saludamos y seguimos con el curso, que ya estamos terminando la, el primer módulo, las primeras dos semanas, Se está por llegar el, el módulo 2 y, y seguimos trabajando. Y recuerden que el domingo es el la fecha límite para la presentación del trabajo eh, práctico de esta unidad. Bueno, muchas gracias Matilde, saludos Fermín a la gracias, distancia, gracias. y saludos a todos ustedes en todos sus países, seguimos conectados. Muchas gracias.